Eh, bueno, estamos todavía recibiendo más kilómetros de bandera cada día que pasa y ya estamos hablando de aproximadamente 150 kilómetros ya de bandera entonces es muy probable que eh, todo el, el operativo empiece en, en la tranca de achica arriba eh, en la tranca de salida del alto y llegue hasta Oruro según se informó, cada departamento tendrá destinado un determinado número de kilómetros para ser parte del banderazo este 10 de marzo, por ejemplo, de Caracollo a Quemaya Será de Chuquisaca, de Quemaya a Vila Vila, Santa Cruz, de Vila Vila a Panduro, Tarija, de Panduro a Conani, Pando y Beni, de Conani a Belén Potosí, de Belena, Sica Sica, el Ejército, de Sica, Sica a Patacamaya, La Pasa, de Patacamaya a Vizcachani, la Policía Boliviana, de Vizcachani a ayoayo el Departamento del Litoral, denominativo atribuido a funcionarios de la Presidencia, vicepresidencia y ministerio de hidrocarburos de Ayoayo hasta Calamarca, el comando en jefe de las Fuerzas Armadas. También se prevé un gran despliegue de la policía boliviana. Bueno, tenemos un plan de operaciones de una movilización de 3.000 efectivos de La Paz, El Alto, Oruro y Cochabamba. Sin embargo, todavía está sujeto a confirmación, porque esta tarde va a haber una reunión específica para el tema del banderazo eh, la policía tiene dos funciones, básicamente, igual que las Fuerzas Armadas. Primero, las inherentes a su, a su tarea institucional, que es eh, la seguridad, eh, la atención de cualquier emergencia, el ordenamiento vial, la guía y asignación de lugares de parqueo, en fin. Pero aparte, la policía eh, se va a encargar también de, de asumir un tramo para... Eh, eh, unir su, sus propias Banderas. Destacar que Bolivia consolidó el pasado fin de semana la nómina de la Comisión Nacional que irá a La Haya para acompañar los alegatos orales del país sobre la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia. En la comitiva de 30 personas encabezada por el presidente Evo Morales figuran los integrantes del equipo jurídico y 15 invitados en representación de varios sectores sociales del país. Entre ellos, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo. Pero también aquel departamento se suma al banderazo. Chuquisaca, solo Chuquisaca. Acá va a pasar sobre los 10 kilómetros posiblemente lleguemos a unos 13 o 15 kilómetros porque las instituciones que se suman ni se imaginan Gobernador. lo que se suman para este gran banderazo. Recordar que estas actividades están enmarcadas para acompañar los alegatos orales que se llevarán a cabo entre el 19 y el 28 de marzo en Holanda, cuando el juicio instaurado contra Chile, buscando negociar de buena fe una salida soberana al mar, ingrese a su etapa final. Se prevé que la sentencia se conozca antes de fin de año. Este miércoles varios sectores también se sumaron con la entrega de sus banderas. El 10 de marzo estaremos presentes con más de mil personas nosotros en el lugar de donde el Departamento de la Paz, junto con todas sus provincias, van a estar presentes. Nos sentimos muy orgullosos. El 14 de febrero de 1879... El gobierno chileno nos ha arrebatado nuestro mar, nuestro litoral, porque Bolivia nació con su mar. En ese sentido, vamos a pedir que la Corte Internacional de Justicia de la Haya obligue al gobierno chileno para negociar con el gobierno boliviano para que se pueda de alguna manera tener acceso y libertad a nuestro litoral boliviano. El presidente Evo Morales se ha referido en su cuenta de Twitter al banderazo y aseguró que este 10 de marzo será una jornada histórica. Anunciamos que pondremos a disposición de la prensa internacional, incluidos a los hermanos periodistas chilenos, helicópteros para que puedan cubrir y registrar la jornada del banderazo.